La saludos cara. cordiales Prislines, Luis de Prisline. En esta ocasión estoy con susana Que os la enseño ahora ahí la tenéis Hoy vamos a hablar de algo que tiene una gran salida laboral que es el, la atención sociosanitaria eh, Susana que es que es orientadora de formación en Prisline me ha propuesto este tema porque tiene es muy fácil con él encontrar trabajo tanto a, a, a Prislines que no tengan experiencia que sean emigrantes incluso que tengan sin papeles porque encuentran trabajo y ya pueden regularizar su situación o incluso también es un buen trabajo para estudiantes ¿vale? Entonces susana preséntate para los que no te conozcan que Susana trabaja en Prisline pero para los que no la conozcáis aunque tiene hemos hecho vídeos con ella sobre el trabajo en casa sobre el trabajo en el campo vale pero mejor susana que te presentes un poco para los que no te conozcan todavía vale pues nada soy susana eh, soy orientadora laboral trabajo en Prisline pues hará cinco años como orientadora laboral orientando un poquito a la gente a nivel de, bueno, pues, de entrevistas de trabajo de cursos para gente que se quiera formar que tengan pensado estudiar un oficio y no sé a lo mejor cuál, pues les ayudamos un poquito a decidirse, o gente que ya sabe el oficio que quiere estudiar, pero les explicamos un poco las asignaturas que les entran, eh, que les buscamos una empresa, les explicamos un poco el proceso, para la gente que quiera aprender un oficio y que lo tengan más o menos claro. Más o menos. Ayudamos a la gente pues, a formarse y a, o a orientarlos un poquito. Yo, vamos, es eso, Luis y susana tú me has dicho que tratáramos el tema del curso de, de atención sociosanitaria o que también ahora se llama de atención a personas en, en dependencia sí, porque sí. tiene gran salida laboral verdad y por algún otro sí. tema más no díselo a la audiencia un sí. poco pues a ver es un curso que tiene una gran salida laboral eh, porque puedes trabajar en residencias geriátricas de la tercera edad puedes trabajar en clínicas privadas o en públicas, en hospitales, vamos, como se suele decir. Y claro, es un curso que tiene muchas salidas porque no es decir eres auxiliar de clínica y tratas solo con personas mayores, no, eres es un curso que, que tratas con personas, por ejemplo, jóvenes pero que tienen algún tipo de discapacidad de nacimiento o personas jóvenes que han tenido por ejemplo, un accidente de tráfico, han tenido mala suerte y necesitan un una auxiliar pues que les, les lleve un poco eh, el problema de salud que tienen. O también pueden eh, tratar con personas de la tercera edad con Alzheimer, personas que les ha dado un ictus. Eh, cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de, de, de cualquier enfermedad dependiente que no se lo haga la persona por sí da igual la edad, porque eh, el, el sociosanitario trata con personas de todas las edades, es lo bueno, abarca con todo cualquier tipo de enfermedad entonces me parece un oficio muy interesante porque te acerca a las personas es muy humano ayudas a las personas y, da, y tratas con todo tipo de personas niños jóvenes eh, ancianos Sabes e incluso susana eh, Yo lo que tengo visto también que te sirve para trabajar desde eh, también en domicilios verdad Sí, también, también, eh, también tiene mucha salida en ayuda a domicilio, como se suele llamar, ayuda a domicilio pues que si te llama una familia y te dice la familia, por ejemplo, pues eh, tengo, pues no sé, imagínate, un hijo malo, como he conocido algún caso, o una hija mala y tiene 20 años. Eh, ahí el sociosanitario entra ya a formar parte, a trabajar. Claro, que puede trabajar o sea, es... bien en instituciones, como nos estabas diciendo, o bien incluso en domicilios privados, ¿verdad? Efectivamente, y te pide... El... Domic... Sí. Bueno, yo voy a tratar, para que no me regañen luego los prislines, de interrumpirte lo mínimo posible. Sigue, sigue. Perdón, Susana, perdón. Sí, no, y que está muy bien porque es lo que te digo, en una ayuda a domicilio, en una familia normal, normal de toda la vida, te puedes encontrar una persona joven que tenga una deficiencia de nacimiento, que no se, que sea, por ejemplo, autista, que hay muchas deficiencias de ese tipo, pues el sociosanitario puede entrar ahí, hacerle mucho bien, a cuidarle a diario, o si es un anciano, pues también el sociosanitario puede tratar con ancianos, en ayuda a domicilio, o sea que quede claro que un socio sanitario abarca con todo tipo de enfermedades y es como un abanico abierto y con todo tipo de dependencias deficiencias o sea si la persona es muy humana y le gusta el contacto con la gente ayudar a los demás es un trabajo es un oficio que va mucho con las personas que tienen vocación por ayudar Susana tú qué cualidades crees que, que se tienen para desarrollar este trabajo de para los que se están conectando ahora estamos hablando del, del trabajo de, de auxiliar a, a personas en dependencia o de atención sociosanitaria se llama de las dos formas vale qué cualidades sí. crees susana que crees que se tienen que tener Pues eh, cualidades claro hay que tener cualidades efectivamente para ejercer cualquier oficio pues siempre hay que tener cualidades para ver un poco si damos la talla o no no Si va con nosotros o no entonces, para aquí yo diría cinco cualidades. Por ejemplo, eh, pues eh, ser una persona que te guste como vocación el contacto con la gente, el hablar con la gente, porque hay trabajos a lo mejor en los que no tienes que hablar con la gente. Haces tu trabajo, vas a tu trabajo y punto. Aquí no, aquí tienes que tener un contacto muy personal. Eh, tienes que tener mucha paciencia, tienes que ser una persona paciente, porque claro, la persona a lo mejor no está bien de salud requiere de tu paciencia saber escuchar, a lo mejor son personas con el ánimo bajo, tú tienes que tener una psicología y un tacto un poquito para subir ese ánimo, para, o sea, es un que, poquito, que un poquito mucha personas, psicología ¿no? te tienen que gustar las personas el sí. trato con la gente no con las personas el trato con la gente pero no con la gente que está 100% bien claro. con la gente que tú sabes pues que están un poquito mal de salud y tú tienes que sentir una debilidad por ayudar esa es la vocación sentir esa debilidad y sentirte bien contigo mismo por ayudar O sea, que hay que, que no ser, es gente hay que que ser positivo normal. digo ¿Entiendes? yo no porque no una persona así deprimente o negativa no valdría mucho para este tipo de trabajo no susana Pregunta. hombre si la persona negativa eh, tiene mucha paciencia es una persona cariñosa valer puede valer pero claro como todo una persona negativa no va a poder ayudar a una persona a lo mejor que tenga alzheimer y que le vaya y le venga la memoria que se vaya a su memoria y que luego la recupere esas personas como todo el mundo necesitamos rodearnos de gente positiva que nos suba el ánimo entonces eh, para estos trabajos como para todos el posi eh, ser positivo es muy importante yo hablando con, con gente que ha venido aquí a españa a trabajar mmm, me decían que necesitaban tener hecho un curso y en el, eh, ellos me decían que es que les piden un cartón que es lo que aquí llamamos un diploma un certificado eh, el curso lo pueden hacer bien donde ellos quieran, ¿no? O, o también incluso podrían contactar contigo, ¿no, Susana? Sí, efectivamente. Todo el que quiera aprender el oficio de socio sanitario y quiera en un futuro ejercer de ello, tanto en residencias como en hospitales, pueden contactar conmigo porque yo les explicaría un poco el proceso que hay que seguir para poder hacer el curso. Dejamos eh, abajo, aquí en este vídeo debajo, ponemos cómo contactar con Priseline. rellenáis ahí los datos, el nombre y el teléfono, y Susana os llamaría y, y os daría atención personalizada, os diría los pasos que hay que seguir pero vamos yo me quedo un claro. poco susana con todo esto en como que hay que vamos que te tiene que gustar el, un poquito el ayudar a las personas no claro Eso es claro, un poco... Tienes que sentir como una vocación que te apasione porque las vocaciones son todo pasión a mí me apasiona el ayudar a los demás si eres una persona que te gusta el ayudar a las personas que sabes que están mal de salud y tú te sientes bien contigo mismo pues esa es una vocación el ayudar a los que están no sé cómo decirlo el ayudar a los que están pues que no están que están un poquito pues que están un peor poquito ¿no? Mal, ¿no? Para, para. claro con problemas de salud hay mucha gente que yo cuando he dado la atención personalizada de los cursos me preguntan digo si eres una persona que te gusta ayudar a los demás sí, me encanta mucha gente lo dice digo pues ahí tienes tu vocación es ayudar a los demás y sentirte bien te sube el ánimo cuando lo haces entonces eso es una vocación vale pues si, si quieres decir algo más que tú consideres así que se quede en el tintero eh, sí. yo digo lo que decía al principio es una buena opción hay mucha demanda laboral eh, no piden experiencia solo piden hecho, tener hecho el curso que lo podéis hacer sí. en eh, la competencia lo podéis hacer en PRIXLINE es un trabajo ideal para gente insisto que, que quiere encontrar su primer trabajo que no tiene experiencia que acaba de llegar a españa eh, para estudiantes incluso para gente que no tiene papeles pues es una manera de poder regularizar su situación saludo a walter gutiérrez que nos está saludando por el chat de youtube Ah, no os he dicho que podéis ¿Sí? preguntarnos vale tanto ahora mismo en el en directo sí, claro, que, que, que pregunten lo claro, que quieran siempre emitimos en directo o luego los que lo veáis dejadlo en los comentarios en las preguntas que tengáis y quería deciros que, que estamos interesados en que, en que todos encontréis trabajo Y entonces os vamos dando distintas ideas vale hemos hablado sobre el trabajo de conductor privado que hay mucho trabajo también aquí ahora en españa tanto en como en uber en cabify ahí os piden el carnet de conducir y, y, y os hemos hablado también del trabajo en casa, el trabajo en el campo también. Nos están preguntando mucho desde Colombia, pues los requisitos para poder trabajar en el campo. ¿Te acuerdas el vídeo que hicimos contigo, verdad, Susana? Sí, sí, sí. Ese vídeo estaba muy bien, quedó sí. muy bien. Y luego el trabajo en casa, para trabajos para hacer en casa. Eh, vamos a traer a un invitado de colombia pero que lleva en españa ya unos años para responder a todas las preguntas que nos estáis haciendo vale que las estoy acumulando y nada susana a mí me gustaría que tuvieras tú un programa mmm, semanalmente o así hombre tampoco sin un compromiso si alguna semana no puedes un poquito que nos fueras hablando de distintas ideas para trabajar como has hecho hoy con esta de, de la atención a personas en dependencia sociosanitaria ¿Qué te parece pues hombre lo veo bastante bien luis porque el tema de los cursos tiene mucha salida laboral unos cursos más que otros y es a diario es con lo que con lo que trabajo dando información a la gente personalizada de las salidas laborales de cómo puedes estudiar un oficio para ejercerle entonces me parecen vídeos muy interesantes tú qué cursos así a grosso modo ¿Crees que tienen más salida laboral? Aparte de este que estamos diciendo de atención sociosanitaria o atención a personas en de dependencia, que insistimos, se puede ejercer luego en instituciones públicas, privadas o incluso en domicilios particulares. Aparte de este curso, para todos los, los prislines que nos están oyendo, de otras temáticas, ¿qué otros temas crees que tienen bastante salida laboral en la actualidad en España? Susana. Pues en la actualidad, a grosso modo, como tú a dices. Modo, me suelen... Sí, así, sí, sí. Sin... Me suelen pedir mucho el de piercing y tatuajes, suelen tener muchísima salida laboral porque hay centros de tatuajes y piercing por toda España, bueno, yo creo que por toda Europa, está muy de moda y es un... o sea, o te pones tú por tu cuenta desde casa, si te sobra una habitación, la acomodas, la decoras, haces como un pequeño, una pequeña consulta o realmente eh, puedes buscar, una vez que acabes el curso, con tus prácticas, tu teoría y tus prácticas, puedes trabajar en cualquier centro de tatuajes. Pienso que es un oficio que tiene mucha salida. Sí, que Ese, te el de dos socio... opciones, ¿no? O trabajar, montar tu propio negocio directamente o trabajar para otra para otra empresa, ¿no? Para otro Sí, tiene muchas salidas. A mí a diario me llama mucha gente pidiendo información de piercing o tatuajes. Está muy de moda, de unos años para acá está muy de moda. Pero te tiene que gustar también el tema. En este caso te tiene que gustar. Hicimos un vídeo de esto también, ¿verdad? Está por aquí abajo hicimos un eh, vídeo sí, de, sí. de piercing y tatuajes sí estoy recordando sí. ahora sí sí sí sí sí ¿Qué y más luego también crees eh... que tienes salida laboral para darle ideas a los priscilnes pues a ver más cursos con salida laboral de piercing y tatuaje, yo les pondría del número uno el de sociosanitario por eso hoy he querido hablar de él yo tengo yo tengo otro en mente no te lo quiero decir ahora te lo digo si no lo dices tú que lo piden también mucho está algo relacionado con con conducción el de no, bueno, pero ese no es un curso que. Eh, yo me he referido al de chapa y pintura del automóvil y al de mecánica. Ah, sí, le piden muchísimo. Ese a diario le son piden. Sectores, La gente sí. son dos sectores que tienen muchísima salida laboral porque hay talleres de chapa y pintura y de mecánica por toda Europa, por toda España, y claro. El tema es eh, que es que una vez que acabas el curso, eh, tú vas con tu currículum a cualquier taller, anda que no hay talleres que buscan gente te cogen, con ese vamos, oficio, te cogen muchísima. Sí o, sí, o bien para chapa sí, sí. o bien para mecánica. Vale. Claro, claro. También otro que se me ha venido a la mente hace un rato, el de tanatoestética, tanatoprase y agente funerario. Bueno, ese, ese sí que os invito a ver los vídeos que tenemos aquí en el canal de Prisline. <risa> bueno, el que sea muy sensible, que no los vea. ¿eh? pues luis tengo que decirte que esos cursos a diario los pide la gente información gente que le en que le encanta lidiar con personas que han fallecido maqu maquillar a personas que han fallecido hay gente que, que le gusta lidiar con eso que valen para ello y les gusta eh, y me lo piden a diario Yo el maquilladora, maquilladora enfermero Sigue sigue que luego me regañan los pritines, que interrumpo maquilladora puesta tanatoprasia eres enfermero o enfermera gente funerario eres la persona que lleva un poco el protocolo de la documentación cuando algo, un suceso de estos pasa, ¿no? que alguien se muere, pues el agente funerario es el que lleva los papeleos, los mueve de una familia a otra. O sea, es un curso, Luis, tengo que decir que tiene muchísimas salidas también. Se pide mucho, porque ¿sabes lo que pasa? Que la gente se muere a diario por desgracia fortuna todos los días entonces es un, es un trabajo que nunca le va a faltar el trabajo a la gente claro son sectores son sectores que no va a faltar que no que no tienen crisis como aquel que dice no tienen crisis no, no tiene la crisis. tienen porque claro bueno el de tanatoestética estética desde luego que no tiene crisis el de y pintura puede tener más crisis pero está claro que hay tal cantidad de coches que siempre tienen necesitan reparación tanto de arañazos sí, como sí. de cosas de mecánica Sí, y el de geriatría y auxiliar de sociosanitario que os estamos diciendo hoy y de personas en dependencias tiene también muy salida muchísima salida a la porque la población en sí. europa cada vez se está envejeciendo más sí sí y se necesita gente que cuide ya no solo a las personas mayores sino a todo tipo de personas que necesitan sí sí de, todo tipo que no se saben valer por sí mismos y aparte de envejecer Aparte tengo que hacer un inciso, Luis, no solo envejecer. No solo envejecer. No solo envejecer. ¿Quién te regaña la audiencia? Sí, porque es que dicen que no que no dejo hablar a los invitados, que interrumpo mucho, Susana, que interrumpo mucho y estoy intentando... Es que hablas mucho, Luis, hablas mucho. Pero bueno, tú controlate y ya está, y todo se es sobrelleva. Que estoy. Es, estoy tratando de mejorar. Me gustaría que la audiencia claro. hoy, si pudiera luego en los comentarios el que crea que he interrumpido lo justo pues que ponga en el comentario un 1 y el que crea que sigo interrumpiendo mucho que ponga un 2 ah, Amigos pues estaría muy bien porque hoy luis te veo muy tranquilo y me estás interrumpiendo lo mínimo lo mínimo pero una parte mía intenta interrumpir pero otra ya dice quieto luis quieto que los PRIXLINERS te regañen. Eso, eso se llama control luis control autocontrol auto, auto bueno, control. Pues nada, Susana, pues si, el, tienes, si tienes algo. Luis, no sé qué estaba diciendo. Del tema de, del curso que estamos hablando, del trabajo que estamos hablando hoy de, de auxiliar a personas en dependencia. Vale. Sí, bueno, lo que has dicho tú, que la población está envejeciendo y yo el inciso que quería hacer es que ya, aparte de que la población está envejeciendo mmm, bastante rápido, ¿no? Por así decirlo, muchos vicios, muchas cosas, ¿no? Pues aparte, mala alimentación. Aparte de eso, también decir que aparte de eso, que la gente hoy en día, yo hablo, por ejemplo, he ido el otro día a un hospital, he entrado en una planta, en la tercera planta de aquí del hospital, y ya no sé es eso, gente con problemas de cualquier tipo de enfermedad que te viene de repente y que no lo esperas. O sea, es muy importante tener auxiliares de enfermería, enfermeros, geriátricos, sociosanitarios, es muy importante tenerlo, porque siempre se va a necesitar, si no es por una cosa, por otra. Pues, pues muy bien, Susana. Eh, bueno, le tengo que decir a Walter que nos está poniendo aquí en el chat que quiere contactar con nosotros vía WhatsApp o teléfono. Walter, debajo del vídeo aquí en YouTube hay una opción que pone sugerencias a Prisline. Ponlo ahí y contactamos contigo. Susana contactará contigo, ¿vale? De todas formas, tomo nota también ahora del. Sí que deje que su respondes. teléfono, que deje su teléfono móvil y ya yo me pongo en contacto con él. Es vale, pues así lo vamos a hacer, ¿eh, Walter, que lo estamos le leyendo. Y nos dice también josep Camino que, que te tiene que gustar. Eh, hablaba del tema del tatuaje y los piercing. Hombre, está claro, Prislines, yo creo que que, el, que lo, cuando elijáis un trabajo o un curso para luego tener un trabajo, lo que tenéis que pensar sobre todo es que sea algo que os guste. Porque si elegís lo que os gusta, sí o sí lo haréis bien, y sí o sí, pues luego vais a trabajar y estar a gusto haciéndolo. Vale, no solo pensar en. Yo creo que la variable más importante es que os guste. O sea que le guste sí, a que Yo creo que ese es el punto número uno. Algo que a ti te inspire todos los días para ir a trabajar, que te sientas inspirado, que te guste. Exactamente, estoy estoy totalmente de acuerdo. Porque con... date cuenta que levantarte por la mañana sin una motivación o sin una inspiración, eso es malísimo. O sea, algo que te mueva, que te mueva y que digas, tengo pasión, me encanta, ¿no? O, o levantarte, pens exacto, pe pensando, oh, ya tengo que ir a ese terrible trabajo, no sé qué. En cambio, si a lo mejor te gusta la mecánica, te has hecho un curso de mecánica automóvil y te vas a tu taller a trabajar, pues es que vas feliz, porque es lo que te gusta. O efectivamente, si te gusta... efectivamente o si te gusta pues eso tratar a las personas mayores como la que tengo aquí atrás pues pues si te gusta, si lo tuyo es eso pues hazte el de auxiliar de dependencia o a veces que no es solo para personas mayores eh, también es para gente que ha tenido accidentes y cosas de estas Ese es el de sociosanitario o gente sociosanitario. o gente que ha nacido con deficiencias de autismo o deficiencias de cualquier cosa entonces el sociosanitario me encanta porque puede abarcar con cualquier tipo de deficiencia enfermedad edad Vamos, que es una persona que está aquí para ayudar a los demás, en una palabra. Pues Susana, muchas gracias. Muchas gracias, señorita Susana. Pues de nada, Luis, de nada. Muchas gracias a ti también. Y, y muchas gracias a los prislines, a los que nos estáis oyendo ahora en directo y los que nos vais a ver luego en, en YouTube o en los podcasts de Prisline, en Spotify y en Instagram mira hola eh, se está conectando jesús rodríguez dice buenas tardes eh, sí pero ir a trabajar también tiene que responder luego los compañeros también mm. y, Sí opinas? claro el ambiente de trabajo importa también mucho verdad Susana? el ambiente de trabajo es el 50 del trabajo y el otro bueno a lo mejor un poco menos un 30 o un 40 pero es muy importante ir a un trabajo que te apasione que te guste y encima llegar y estar en un ambiente tranquilo y positivo es muy importante porque si a ti te gusta un trabajo pero el ambiente es negativo porque los compañeros no se llevan bien entre ellos o se critican o no se respetan eso, eso te va a afectar a ti psicológicamente y la va a afectar a tu persona te va a afectar y ya no vas a disfrutar de tu trabajo y no te vas a sentir bien efectivamente y nos está diciendo Walter que muchas gracias. Dice que nota que lo hacemos de corazón. Tanto tú como yo, Susana. Nos dice, Dios los bendiga. Muchas gracias, no. Walter. Muchas gracias. Nos gusta, Jesús, nos gusta mucho hacer vídeos, nos gusta mucho hacer vídeos, dice a, a Walter. Efectivamente, Prislines, lo hacemos porque nos gusta. Y claro, eso se nota. ¿Verdad, Susana? Claro, claro, claro, eso se, eso se nota en el ambiente. Se nota, se nota que bueno que contamos la semana que viene contigo con otro curso otro tema que sí tú que... vamos a pensar en un curso que haya salidas laborales hemos hecho mira, empezar... hemos hecho el de piercing y tatuajes hemos hecho este pues la próxima semana el que tú quieras lo piensas lo que tú decidas Susana tú mandas es tu programa vale y lo puedes pues presentar vamos... tú si quieres directamente bueno ya lo hablaremos bueno, lo pero vamos dos, me echas como un, tú quieras. y me echas un cable Luis y, te lo agradezco y, y una cosa que le quiero decir a los prisliners oye Prislines, el que quiera que le entrevistemos en directo que nos lo diga también en los comentarios de aquí abajo vale pues le podemos hacer una entrevista como estamos hablando ahora con susana lo único tenéis que tener skype si tenéis skype en el móvil podéis salir en directo bien de temas de trabajo experiencias laborales que tengáis de formación todo del canal que se dedica Prisline. Susana, claro. ¿quieres añadir algo más? Pues mira, tenía aquí el temario preparado del curso atención sociosanitaria porque entran Venga, pues varios dilo, módulos dilo, y quería explicar si un quieres, poco las claro. asignaturas que entran, vale. quería explicar Pues mira, tengo aquí el ordenador a mano y me he sacado el temario y bueno para una persona que quiera estudiar sociosanitario y que quiera ejercerlo las asignaturas que entran son las siguientes entonces las, digo, las voy a decir mira eh, por ejemplo Tienes que ser responsable en residencias para personas mayores, lo que hemos hablado. Eh, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. También atención domiciliaria, lo que hemos hablado. Y luego, contenidos del curso de sociosanitario tiene el siguiente. Planificación y control de las intervenciones. Atención sanitaria. Higiene en el paciente. Eh, atención y apoyo psicosocial. Intervención educativa. Ocio y tiempo de ocio de colectivos específicos, apoyo domiciliario, alimentación y nutrición del paciente. El sociosanitario tiene que organizar la alimentación desde por la mañana hasta por la noche del paciente. Eh, administración y gestión y comercialización de la pequeña empresa. Las necesidades físicas y psicosociales que tenga el paciente. Tienes que estar pendiente de ellas. Tienes que tener buena comunicación con los pacientes. Relaciones en el equipo, en tu equipo de socios sanitarios, pues tienes que intentar hacer el mejor ambiente posible porque eso también lo transmites a los pacientes. Formación, vale, pues más o menos son eso, son más los módulos que entran y quería un poco, Luis, decirlo así un poco por encima, a grosso modo, para que la gente coja un poco de idea. Perfecto, Susana. Pues muchísimas gracias a los PRISLINES, muchísimas gracias a Susana. Yeah. Ya me diréis interrumpido mucho o no, los que me lo habéis dicho en el chat ya he tomado buena Luis, nota. Has interrumpido muy poco. Bueno, pero sí me Ya te lo digo, te lo digo, luego te lo dirán, pero te lo digo yo. No, sí, si ya lo han dicho algunos, ya me han puesto la nota. Insisto, Prilines, el que le apetezca salir en directo con nosotros, que nos lo diga, que nos lo ponga abajo en los comentarios, ¿vale? Dice, mira, nos están diciendo ahora mismo, Susana, antes de irnos, la sanidad está hecha caca en este país. Me han dado hora al trauma para febrero del 2020. Igual me mu. <risa> Madre mía. Bueno, claro, es que eso, eso, puede pasa, ser, pero eso ya es tema político. Sí, bueno, también es un tema que pasa, que tú te tienes que operar, que te urge y a lo mejor te ponen en una lista de espera de dos años. He conocido casos, Luis. Sí, ¿no? Sí. pero y bueno es tema de los al políticos final... claro yo ahí es que nosotros en política no nos metemos Priflides. claro nosotros claro, lo claro. que queremos es haceros pensar reflexionar y, y tema de orientación laboral que es lo que hacemos vale un día si queréis hablar claro. de política pero no es el tema de nuestro canal vale efectivamente que, que muchas gracias a todos de verdad que no quiero que se prolongue mucho el vídeo verdad porque si no luego bueno pues, si merece la pena pues, y hombre, orientamos de buena manera luis Exacto. pues, pues bueno pues, pues fenomenal fenomenal vale pues ese es un tema de política como tú dices claro. que se puede hablar pero vamos es un tema de recortes que hacen en la sanidad de que no hay toda la, todo el personal que tiene que haber en los hospitales y entonces hay unas listas de espera tremendas no pero lo que está claro es que el curso y el trabajo que os planteamos hoy tiene buena salida laboral independientemente de las listas de los hospitales bueno líder, pues muchas gracias Ahí nos queríamos enfocar en enfocar, ese sentido exacto, que la gente haceros... sepa un poco qué salidas tiene este oficio nos dicen por aquí que el próximo tiene que ser el de higiénico sanitario susana piénsalo nos proponen aquí por el chat en directo próximo el Higienico sanitario que Luis esta asignatura viene del curso de tatuajes o piercing y es, la, es una de las asignaturas que te entra en el curso vale muy buena la aclaración veros el vídeo que tenemos con susana aquí en el canal de Prisline de piercing tatuajes e higiénico sanitario incluye los tres temas Prislines, que os dejo que no quiero que sea muy largo el, el vídeo que en, hoy es martes miércoles el jueves nos volvemos me volvéis a ver a mí el jueves intentaré seguir sin interrumpir y a susana la próxima semana si a ella le apetece y al que quiera de vosotros vale. salir en directo con nosotros si tiene skype en el móvil que nos lo ponga en los comentarios y cualquier duda también ponerla en los comentarios vale y darnos un like y suscribiros el que no esté suscrito vale bueno PRIXLINERS chao chao Susana chao chao. Chao, chao chao chao chao a todos chao chao chao, chao, chao. a todos chao. Chao.